Hola, bienvenidos. Eh, mi nombre es Pilar Jiménez y soy la coordinadora de la carrera de comercio y relaciones internacionales del EPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy conversaremos sobre el impacto de las plataformas colaborativas en el comercio internacional. Y para tratar este tema, eh, contamos con la participación de Miguel Ángel González, eh, que es cofundador de PleaseWork.com y Andes Consulting Services, es un, es un eh, consultor senior y emprendedor chileno. Eh, bienvenido Miguel. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento aquí de compartir este tiempo contigo y con la universidad. Te alegro gracias. mucho, bienvenido. Eh, bueno, como habíamos estado conversando, nos interesaba, ¿cierto?, a los dos como abordar este tema, que de alguna manera eh, ha ido emergiendo en los últimos años, y como en alguna conversación previa a, a este momento, ¿cierto?, tú me decías que eh, también se pegó un salto eh, importante como derivado de la contingencia de la pandemia, eh, y entonces me parecía que como para dar pie a la conversación sería como importante, creo yo Quizás si nos pudieras primero como eh, enmarcar eh, de qué hablamos cuando hablamos de plataformas colaborativas ¿Qué son? Eh, bueno, fantástico Bueno, primero que todo, gracias por la invitación eh, Quiero entender que cuando me planteaste el tema me encantó, me fascinó Creo que es sumamente importante y útil reflexionar acerca de este tema, las plataformas colaborativas, todos los cambios que se están generando en, a nivel en, de economía global y economías locales, ¿ya? Eh, gracias a, a, a la función que están ejerciendo el, la tecnología por medio de estas plataformas o, o sistemas computacionales, ¿ya? Eh, eh, para empezar a hablar de las plataformas colaborativas, yo creo que tenemos que enfocarnos o partir la conversación desde, el, desde la esencia de que el ser humano eh, es colaborativo por naturaleza y siempre ha desarrollado actividades en las cuales eh, ha intercambiado, vendido, arrendado, traspasado cosas. Pero eh, con Internet... ¿Ya? y con la masificación de, de, del uso de, de internet, y obviamente con el ingreso de, de los smartphones, eh, esto en los últimos 10 años ha avanzado mucho más rápido, porque ha permitido que la, el intercambio eh, entre personas eh, se expanda a lo que existían siglos atrás, que está eh, restringido al espacio donde tú vivías a la ciudad, al pueblo, a la aldea. Y con las plataformas digitales eso ya se, se multiplica por N y te permite llegar y, y desarrollar todas las actividades económicas que, que, que se pueden hacer en el ámbito colaborativo. Hay otro elemento significativo que transforma el concepto de, la, de los bienes, porque hoy en día ya pueden ser capitales, eh, que, que, o sea, un capital ya personas que tienen una segunda vivienda, una casa de veraneo o, o tu vehículo que no ocupas, eh, tienen la posibilidad de poder eh, arrendarse a la otra persona, y todas esas características generan un salto importante en lo que se refiere a, a lo que estamos acostumbrados hace años y años atrás. Entonces, como entendemos que las plataformas colaborativas están como derivadas, tú dices como eh, de una característica eh, que tienen las personas, tú dices que son colaborativas por naturaleza, yo le añadiría quizás a eso, que es así, pero que colaboran porque están gatillados por algún interés individual, ¿no? Eh, y, eh, y que esa colaboración hoy día tiene el espacio o tiene como, eh, claro, tiene el espacio eh, de, derivado como, también como de los cambios eh, tecnológicos a través de la historia de poder montarla eh, como quizá eh, con menores costos y ponerla y disponibilizarla en un espacio que supera un territorio incluso, o sea, se vuelven interesantes. Claro. pero pensemos como que quiero llegar al punto como de ejemplificar o que las personas que nos están viendo como que puedan entender una conceptualización de plataformas colaborativas, o sea, es plataforma porque está... Es situada claro. como en una nube, en un, o sea, se usa claro. a través de una plataforma tecnológica y colaborativa porque entra diversos... La plataforma es el concepto tecnológico de un, de, un, de un punto de encuentro digital en internet, ¿ya? Que... Permite el, la colaboración o el intercambio entre dos personas o más, ¿ya? Eh, y que está asociado, eh, por un lado, a la economía colaborativa, por otro lado puede, también puede estar, puede estar asociado al conocimiento, al conocimiento colaborativo, donde se van aportando ideas una tras otra, ¿ya? Eh, cuando nos fijamos en las plataformas colaborativas que están asociadas al consumo, por ejemplo, uno puede ver que está generando cambios disruptivos en todo orden de cosas, desde el transporte ya, hasta el alojamiento. Eh, y el concepto en común es que permiten las plataformas digitales colaborativas eh, Hacer uso de activos o, eh, subvalorados o subutilizados. ¿Bien? Ok, ya. Entonces, como ya para cerrar este punto, entonces podemos entender que es como un espacio virtual hoy día, por eso son plataformas, ¿cierto? En que las personas pueden conectarse, eh, comunicarse, y en este espacio resolver ciertas necesidades que presenten. Lo que estoy pensando, como el típico ejemplo, yo no sé si lo has escuchado, que no es de plataforma colaborativa, pero que, se, que podría ser como un ejemplo para dar el salto, eh, este típico ejemplo del de taladro. Ya. Eh, por ejemplo, una persona que es dueña de un taladro, que no me acuerdo si acá se dice taladro, tengo la sensación que acá en Guatemala se dice barreno, eh, se usa... O sea, durante todo el tiempo que tú eres dueño de un taladro, lo usas eh, dos minutos en la vida útil del taladro. Entonces, no sería más eficiente que en un edificio de departamentos exista un solo, eh, un solo taladro y, las, y como compartido entre todos los habitantes del edificio lo puedan usar las veces que lo necesiten. Entonces, como estoy haciendo el salto que eso, por ejemplo, podría llevarse como a una plataforma colaborativa del edificio, como para hacer el ejemplo en pequeño, ¿no? Claro. Y todos colaboran para resolverlo. Y entonces no compran 200 taladros. Compran uno. Exactamente. Eh, ese ejemplo es súper práctico. Y, y es como se daba antiguamente, no sé. Eh, tú okay. que hacer veraneo, y se le podía, no sé, arrendar a solamente a tus conocidos, a tu familia, amigos, vecinos, no. parientes, personas que sean conocidas de mucha confianza. Eh, o poner una, diario, ah. poner una visa en el sí. diario, antiguamente. Poner una visa en el diario, claro. Ni pensarlo a... Uno eh, no pensaba que se lo podía arrendar a una familia que vive, no sé, en París, y que quiere ir a... Eh, conocer eh, América Central y estar eh, en Guatemala pero las plataformas que te permiten conectar a personas que están en otro extremo y que resuelven algo que es la simetría de la información de que a través del de perfil del registro que tienen tú puedes eliminar ese sesgo de, de información de, de no conocerlo las plataformas te permiten eh, te dan esa posibilidad y por otro lado que esa familia que está en el otro lado del mundo sepa que tú tienes una hermosa casa y que ellas pueden alquilarle por un periodo de tiempo. Y eh, ahí llegamos, podrías como a lo mejor, está el ejemplo de Airbnb, ¿no? Sí, bueno, Airbnb es un caso súper práctico en el ámbito alojamiento, donde, bueno, los, los hoteles, un caso de oligopolio donde ya, y, y hay una oferta acotada, ¿te das cuenta? Y Airbnb te permite que cualquier persona pueda entregar en su casa en arriendo y, y poder traspasar ese, ese, o sea, transformar ese, ese bien en un capital, porque finalmente puede generar un retorno sobre lo que tiene. Exacto. Y ahí lo interesante es la unión entre alguien que tiene una necesidad eh, y otra persona que, tiene, que puede suplir esa necesidad. Y ahí se da ese espacio de colaboración donde eh, se, eh, se saca el máximo proyecto a, lo, a los bienes y los activos. Y el ejemplo es martillo. Es mucho mejor que si exista un, un martillo por un edificio que, eh, o taladro que miles. Entonces claro. hay un mejor uso de los recursos, eh, un montón de cosas. ¿Y qué, qué, qué, qué elementos crees tú que ya un poco lo comentaste como que dan espacio como al, al surgimiento o de repente como un poco como la explosión de las plataformas colaborativas? Sí, mira, hay un dato interesante, es que el New York Times, eh, o sea, perdón, la revista Times, en el 2011, eh, en los típicos rankings, análisis que hacen, eh, establecieron que dentro de las 10 ideas más in, eh, significativas so, es la economía compa, eh, colaborativa y las plataformas que van a ser los, eh, una de las ideas que cambien el mundo en los, en los próximos años. ¿ya? Y otra estadística es significativa del Instituto Brookings es que eh, se proyecta que en los próximos 30 años las plataformas colectivas generen un 50% de, de, de ingresos, de movimiento económico, y hoy en día, al 2018, era un solo 5%. En definitiva, aquí, como vemos, que hay, una, hay una, un inicio, un camino que se empieza a desarrollar, eh, que no sabemos dónde, no sabemos cómo lo puede conducir el ser humano en la innovación, el emprendimiento, las necesidades que podemos observar, porque pasa desde, el trans, desde los personal chopper, personas que van y toman tus tu productos en el supermercado, hacen tu lista de compras, como es el ejemplo de, de la empresa chilena, es más que una strap, corner top, ya y te resuelve esa problemática de, de bueno, que eh, ocupar una hora y media en el supermercado te, te, te quita una hora y media de estar con tus hijos cuando estuviste todo el día eh, en el trabajo. Bueno, y hay personas que tienen la capacidad de poder desenvolverse y hacer ese trabajo por ti. De hacer la lista, ¿ya? Y, bueno, lo hablábamos, que yo te contaba como anécdota acá en Santiago, eh, producto de la pandemia, eh, hubo una explosión en el, en el fenómeno de personal chopper o de chopper. Y hoy en día uno encuentra en el supermercado, eh, un, no sé, tres, o sea, dos de cada tres personas que están as, as, comprando en el supermercado son choppers. ¿ya? Eh, y así se dan fenómenos en distintas cosas, eh, en la educación también. Coursera es un fenómeno También significativo De cómo se puede Generar ese Ese traspaso de, Entre, bueno, esta necesidad que tengo yo y, y esta oferta Que tienes tú Ajá, y entonces pero O sea, de alguna manera venían Como estaban Presentes o sea, Han estado presentes desde hace Muchos años Pero eh, han ido como a la par entonces en el cambio como de las tendencias también del consumo de las personas y definitivamente quizá el, es la pandemia la que les da, el, como les da como el salto final hacia el espacio que ocupan hoy día las plataformas colaborativas o sea como dices tú eh, eh, como dices tú o sea Hoy día en los supermercados, en, en Santiago de Chile, eh, se ven más personas que son de corner shop comprando que, que individuos particulares, digamos. Claro. O sea, yo en algún momento creo que leí como un artículo donde hablaba justamente de eso y que hay tiempo y que se transforma, o sea, el comprador transforma todo, toda esa experiencia como en una técnica, tiene una técnica, o sea, sabe exactamente como que qué cosas, con qué rapidez, cuánto se demora en, en, en, en dejarlas en el carro, porque hay toda una cosa también que es un cumplimiento horario, en fin, pero, eh, ya, yeah, ese es un caso, está, yo pienso como, y, y hay otras como cosas que quizás, no sé si estarán desarrolladas en aplicación, pero que son como de uso, ¿no? De, de, como, de plataformas colaborativas, por ejemplo, como los Carpool, eh, en, en las ciudades que cada vez hay más tráfico, bueno, esto quizás es pre-pandemia, eh, las preocupaciones por la contaminación, por el tráfico, eh, por la emisión de carbono al, al medio ambiente, así que las personas van decidiendo cómo eh, unirse en un auto, ir en un solo auto, y así también se ahorra como el estacionamiento, que en las metropolitadas también es más caro, eh, se va produciendo toda una... Como, como difícil encontrar a ¿Mm? una reunión al, al, al centro de la ciudad, eh, hay que considerar el trayecto que te va a tomar, eh, la incomodidad y también el hecho de que tienes que encontrar un estacionamiento y a veces no es fácil encontrar estacionamiento. Entonces es mucho más práctico ir en un auto, no sé, Uber, Caify, esas plataformas. ¿Es son plataformas colaborativas, ¿cierto? Claro. Eh, eh, aprovecho en este, en, este, en este momento a las personas que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios, por favor, todos invitados. Miguel, sí, Uber, por favor, eh, como, ¿qué, ¿qué pasó con Uber? ¿Qué pasa con Uber? O sea, de alguna manera eh, parten súper como de manera espontánea eh, como emergen este tipo de empresas o este tipo como de emprendimiento, soluciones, como, como la estábamos llamando, en un espacio de manera libre, porque como emergen eh, sin seguir como el camino regular, quizás como de las empresas más tradicionales, al poco andar se van encontrando con situaciones... Eh, como complejas, ¿no? O sea, Uber ha pasado por un montón de situaciones desde que, se, desde que apareció, desde que rompió los mercados internacionales. El hecho, claro, el hecho que son finalmente pasan a ser tan disruptivos, o sea, son tan disruptivos en su esencia, que eh, desencajan los modelos tradicionales de negocio, ya porque se ven afectados mucho, los consumidores, porque ven que existe una oferta más amplia y distinta. Y para algunos quizás una oferta de mejor calidad en servicio que lo tradicional, que eran los colectivos, taxis o transporte público. Eh, por otro lado, se ven afectados lo, los taxistas, en la mayoría de los países. Eh, por otro lado, lo, los gobiernos se dan cuenta que no tenían leyes para regular eso, porque en definitiva, bueno, la persona... Que conduce su, su auto, Uber, eh, ¿de quién es, es empleado de quién? ¿Es un emprendedor que utiliza una plataforma o es empleado de Uber porque re recibe una, una, in una instrucción de ir a tal punto y recoger a tal persona? ¿O bueno, que cubre sus seguros legales, laborales? das cuenta? Entonces, ahí, ahí uno ve que, que claro, o sea, hay, un, hay un molde. Que, que, que estábamos acostumbrados nosotros, un molde en la social, en la, en la economía, en los modelos de negocio, que estas, estos emprendimientos, estas innovaciones, llegan, aterrizan, y nos damos cuenta que el molde no, no, no le sirve, pues, desencaja, sale afuera. Y claro. empieza eh, es la pregunta, bueno, pero ¿y, y qué es esto? ¿Y, ¿y cómo lo entendemos? ¿Es competencia legal o, deslega, o perdón, desleal? Eh, los taxistas tienen que pagar patentes y derecho de uso, por derecho a transitar, y los Uber no. Entonces ahí hay, hay un montón de interrogantes y, y puntos de vista distintos. O sea, es que claro, es, es, yo creo que es importante cómo abordarlo también desde, desde ese punto de vista, porque cuando irrumpe en, una, en un mercado un un producto similar que tiene eh, ciertas características novedosas y que parece, además, como más asequible y mejor, que podría ser el caso de Uber, porque, o sea, su servicio es súper bueno. Eh, hay actores que se, ven, que se ven perjudicados, como lo decías tú, o sea, los taxis, yo me acuerdo, eh, ¿qué fue? En España que hacían eso, bueno, y en Chile también. Es en las manifestaciones de los taxistas en las calles que paraban el tránsito hubo momentos, acuérdate que en Santiago Chile, eh, uno subía con temor a un Uber porque había personas a las que los taxistas los seguían los seguían para increparlo o sea, se produjo todo eso que, que es como de un nivel social, ¿no? y luego está, como dices tú el de qué manera se hace cargo la autoridad para que todos los que prestan un servicio similar, puedan prestarlo en un, eh, como en, un en un marco similar. Claro, en, en, en igualdad de condiciones, o, o seguro. Bueno, una de las desventajas del, de las plataformas colaborativas, de consumo colaborativo, que están asociadas a esta economía colaborativa, eh, son como los derechos de los consumidores, porque en definitiva ya, eh, si no, si, no sé, eh, Tienes un problema con este, esta persona que te entrega el servicio de comprar tu lista de supermercado Bueno, ¿a quién le reclamas? O sea, también tiene sus desventajas. Lógico Ahora, en términos, términos como... A... hay mucho más oferta uh -huh. Llevándolo como a un, a un paso como más agregado Porque en el fondo, eh, yo como que me atrevería a decir que ha habido una disrupción en el mercado y en los mercados eh, de, de este modelo de plataformas colaborativas para solucionar ciertos problemas, o, ciertas, o para cubrir ciertas necesidades de detectadas, ¿cierto? Y una de las características quizás también de estas plataformas es que elimina también como intermediarios, estoy pensando en un Airbnb, claro, sí. entonces hace más corta la cadena, Sí, pues, o sea, bueno. es más eficiente el servicio, porque lo hace como un costo más, más barato. Claro, porque eso se traspasa a las personas. Entonces, eh, tus vacaciones, si destinabas una cantidad de recursos, 100, ahora puedes hacer más cosas, porque en definitiva el hospedaje el alojamiento de no es eh, dos tercios de tu presupuesto. Entonces puedes hacer un mejor uso de, de tu. De, financiero tus recursos. Podría ser una característica. Otra que decías tú es que eh, en estos como sistemas de compra también es como hay un ahorro de tiempo. O sea, como que en el fondo, como que quizás, eh, ¿qué otra característica o, o qué caracteriza a las plataformas colaborativas es que eh, generan como, como que son más eficientes, puede ser? Eh, sí. hay menos intermediarios sí eh. llegan a ser más eficientes porque además los costos de los, los costos que, que, que requieren son mucho más bajos, ¿ya? O sea, eh, un hotel tiene una estructura sumamente distinta y es otro servicio con respecto sí. a un alojamiento que tú entregas de tu casa claro, y eso disculpa es distinto también saquémoslo del ámbito nacional ya, o sea este Airbnb funciona yo puedo arrendar una casa en otro país. Entonces también es como que me quita más intermediario. Sí, o sea, te permite conectarte directo con la otra persona. O sea, si antiguamente ah. uno podía intercambiar, comprar, arrendar con una persona que estaba en tu mismo pueblo, que lo conocías, o en el mismo lugar donde vivías, ahora esto, claro, te da la posibilidad de que, de que te explotas. Que, que, que tengas un contacto que es n veces mayor a lo cual tu red, tu red personal, podría acceder. Ya, y, eso, y, lo, y lo otro también que estoy pensando es como, eh, si hablamos como de, de esta erupción de este modelo de negocio, o sea, eh, ¿cuánto estará creciendo? ¿Cuál representativo está siendo? O sea, tú hablabas un poco de unos datos hace un ratito... Y, y, y, ¿Y cuánto tiene por crecer? O sea, ¿cuál es la perspectiva o cuál será la perspectiva para este tipo de negocio en el mediano y, y largo plazo, no? O sea, ¿seguiremos como ese camino? ¿Ha ayudado la pandemia a que siga ese camino? Sí, mira, la pandemia eh, demostró, yo creo que, eh, por un lado, como, como sociedad, como persona, somos súper frágiles, somos sumamente frágiles y expuestos a, a pequeños cambios que generan un, un, un cambio muy trascendental, porque todos tuvimos que permanecer muchas semanas o meses eh, sin salir de la casa. Y ahí dio la oportunidad para que existieran estas soluciones que en definitiva eh, llegaron a ser necesarias. ¿Te imaginas, hubiese pues ocurrido la pandemia en los años 80? O sea, ¿qué hacemos? No? No, tenía, no, no había la posibilidad de, de, de poder hacer de pedir tu, tu lista de supermercado, porque no existían los, los, los personal chopper. Entonces aceleró mucho más. Y, y hay otro hecho importante que no, no, no hay que dejarlo de lado, que la penetración y el uso de los teléfonos, obviamente internet, pero de los teléfonos móviles, de los smartphones, también. O sea, eh, y eso permite que tecnológicamente eh, el, el servicio completo esté a disposición las 24 horas eh, en La Palma de tu mano. Y eso es, es trascendental, porque tiene la posibilidad de tomar el servicio en La Palma de tu mano el tiempo completo. Sí, a mí lo que me, me, me parece súper interesante, como poniéndolo a lo mejor con el, con el criterio de la pandemia, entre medio, es que eh, quizás muchas plataformas colaborativas antes de la pandemia eran como de un uso más bien excepcional y la pandemia las ha transformado en un uso común. O sea, tú hablas como de las compras y yo creo que lo de las compras es fundamental. O sea, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, cuántas mes, cuántos meses, incluso hoy todavía hay mucha gente que, que no ha salido nada de su casa? O sea, este segundo año que hay gente que no sale de su casa, y entonces, de alguna manera, estas plataformas les han solucionado y les han permitido vivir adentro sin tener que ir, y, y, y no al supermercado, eh, la farmacia, la verduras, eh, la vestimenta, la, la comida, los delivery de restaurantes, o sea, mm -hmm. otra de las cosas que pasó muchísimo... O, o no sé cuánto, pero me imagino que, que, que hay bastantes casos, yo conozco un par de casos, eh, que finalmente restaurantes deciden cerrar sus cortinas y dejar abierto solamente como la cocina fantasma, ¿no? En que siguen desarrollando los mismos menús, pero solamente para hacer delivery. Eh, ahí, ahí hay un aspecto importante, por ejemplo, Rapid, Rapid, ya Uber Eats, pero bueno, veamos Rapid que es eh, latina, eh, es colombiana, ¿no? Sí, y, y eso es importante porque eh, la misma reflexión que hubiese pasado eh, en esta pandemia donde nadie podía, donde existían toques de queda, restricciones para estar en espacios cerrados, te aseguro que esto en los años 90, 80, o en el 2000, hubiese hecho que, eh, no sé, tres cuartas partes de los restaurantes hubiesen cerrado y quebrado muchos restaurantes, acá la realidad de Chile y de, de todo el mundo, es que pudieron seguir adelante gracias a las, eh, estas plataformas de, de última milla, de logística, no sé, eh, en que tú, claro, podías seguir operando y ellos eh, atendiendo a sus clientes eh, y entregando sus servicios, y bueno, manteniendo los puestos de trabajo y poder pagar el el arriendo del local y un montón de cosas, entonces el impacto eh, a mi juicio es muy amplio, o sea, sumamente tiene muchas aristas eh, y, y no solo se puede medir por el monto que, que, que se tranza o que se consume, también hay que ver eh, la cantidad de, de puestos de trabajo que permiten sostenerse a través de esto, Ahora me quedé pensando también como en el estándar de la calidad del servicio, eh, pensando como en una compañía eh, tipo Uber que entra a distintos mercados, de distintos lugares, o sea, de países en distintos estados de desarrollo y entra eh, como con los mismos precios y con la misma calidad. Entonces, de, de repente, y lo que pasó en Santiago, me acuerdo, es que el Uber era más económico y ofrecía un mejor servicio. Claro. Y ese mismo servicio así entró en los otros países. O sea, digo, es una multinacional hasta la altura que entra de determinada manera con, con, con determinado estándar que hace que eh, sus competencias locales deban subir al estándar. O sea, marca la pauta para el resto. O sea, porque tú ya no querés subirte en Chile en un taxi de un señor que te mira feo, que te pregunta, eh, que, o sea, te pide que le vayas diciendo por dónde se tiene que ir, que no tiene vuelto además, porque no tiene para darte el cambio de lo que tú le pagas. O sea, era un desastre, y más encima era más caro. Y entra esto, que te saludan, te, te, te saben exactamente por dónde ir, eh, te ofrecen un dulce, tú te sientes como más seguro, en fin. Y eso, es igual, en todos los lugares a los que entran. Yo creo que también ahí hay como un valor en términos como eh, del estándar de la calidad del servicio. Sí, pues es un aporte que, que no es difícil de monetizar pero que establece un mejor nivel de servicio y hace que todos se busquen y para hacia arriba. ¿ya? Porque capta la preferencia. Uh -huh. La preferencia necesita eh, mejorar eso continuamente. ¿ya? Eh, esos elementos son súper trascendentales. O sea, eh, y todo eso lo ha permitido... Eh, a través de este puente que es la internet y los dispositivos digitales, y, y, y lo más significativo atrás, yo opino, o creo, que es la capacidad de emprendimiento e innovación del ser humano, eh, que no solo es de quien se le ocurre la idea y que vamos y, y la, la lanza al aire, sino también de la gente que está dispuesta a trabajar en eso, Personas que reparten en pedidos ya o rápido, eh, ellos tienen la capacidad de, de, de emprender y de trabajar en esa actividad, eh, y eso es importante porque, en definitiva, ahí están las cualidades positivas del ser humano en, en crear, desarrollar y también de eh, adaptarse a esas nuevas realidades. ¿Ya? Me pasa algo, algo interesante, porque mi, eh, bueno, mi hijo mayor, que tiene nueve años, con sus amigos, que tienen la misma edad, y que obviamente se juntan y comparten, no pueden salir a comprar del, del lugar donde vivimos, del, del condominio, porque son menores de edad, eh, y ahora que están de vacaciones, bueno, lo que hacen es, como algunos tienen celulares, piden por Rappi, no sé, una bebida, unas papas fritas y snack y... Esa es su forma, o sea, y claro, o sea, uno dice, bueno, o sea, antes uno tenía que esperar a que lo acompañaran los padres O, o, o aguantarse Claro, lo resuelven pero, es que En realidad el impacto es, es difícil así como de medirlo específicamente porque es muy amplio O sea, súper amplio O sea, es amplio, eh, pero también es significativo, diría yo, como... Eh, ...como generador de cambios también en los mercados locales. O sea, pensemos como en, las, eh, en estas plataformas colaborativas como de un carácter más global... ...y lo que hacen cuando van entrando a los mercados locales, cuando se van instalando... ...es que van produciendo cambios también en ese mercado local. O sea, inevitablemente se pueden deprimir algunos competidores y otro, mejorar y generar como eh, un, una como sana competencia, si tú crees, ¿está y los cambios que tú señalas que, que se pueden dar a nivel local y que se dan a nivel global, eh, son impresionantes porque antes nadie, si uno le preguntaba al abuelo de uno o al padre de uno, oye, papá, ¿te imaginas un restaurante que no atiende a personas? O te, no, te dice, pero cómo, un restaurante que no tiene no, de público No, no tiene claro. público Y tiene mesas, no tiene mesas Y tiene garzones, no tiene garzones Y bueno, ¿y cómo es restaurante? Bueno, hoy en día existen Claro, claro, total sí, es, eh, es un cambio un, súper sumamente grande Muy disruptivo ¿Te das cuenta porque Ahora, eh, claro no lo había pensado sí, En ese es súper buena, súper buena, buena manera como de, de mirarlo. Ahora, ¿cómo sigue esto, Miguel? ¿O qué cosas te gustaría como dejar sentadas en esta conversación respecto al impacto de las plataformas colaborativas en el mundo? Yo eh, creo que eh, por un lado, eh, la capacidad de innovación y emprendimiento del ser humano tiene eh, un espacio fértil y, y, y un espacio para desenvolverse gracias a todos estos avances tecnológicos porque nos permite que el día de mañana creemos una nueva solución eh, que realmente va a estar dando un home run a, a lo que son problemas de hoy en día ¿ya? Eh, un ejemplo, por ejemplo o sea, otro otro con otras ideas clave: eh, la, posi la posibilidad de poder trabajar en nuestras casas a través de, de espacios colaborativos de, de trabajo, o el conocimiento, ya no sé, Wikipedia, donde. Ah, claro, esa es una plataforma <risa> colaborativa, ¿no? Eh, claro. ¿Entra en la categoría? Sí, sí, sí. No, no de consumo colaborativo, pero sí de colaborativo donde todos van Pero aportando. es la plataforma colaborativa, ¿no? Claro, donde todos van aportando. ¿Qué conocimiento? ¿Te das cuenta? Eh, después eh, hay una categoría de plataformas colaborativas que están ya más eh, inmersas en un... Eh, por ejemplo, en una empresa. Y que son, por ejemplo, Dropbox, ya. O la misma plataforma que hemos creado... El Drive también, ¿o no? Claro, Drive, Dropbox. O... ¿Y tú tienes una? Sí, nosotros socio, no acuerdo, creamos eh, Blitzwork, ahí paso a contarte, y que es una plataforma que permite eh, tomar todos los procesos de, su, de la organización y llevarlos a un ámbito digital y trabajar colaborativamente con tus, con tus pares, en tu empresa, con tu cliente y con tu proveedor. Entonces los permite organizar en un mundo digital. Y tenemos clientes que, claro, que tienen sus equipos de trabajo trabajando en remoto, pero mantienen la comunicación y el trabajo con sus proveedores y clientes. Y los integran a su cadena, es ¿sí? lo importante. Entonces, claro, hay, hay muchos ejemplos donde la colaboración del ser humano, que es algo natural, intrínseco, ¿ya? a nuestra especie, eh, se ve manifestada gracias a la tecnología y el uso de esto. Claro. Entonces podríamos hacer así como un listado rápido para, para sorprendernos a nosotros y, y a los que nos ven eh, como de ejemplos de plataformas colaborativas, ya sean como de consumo o de lo que sea. Bliss ¿qué estás diciendo tú? Bliss plataforma colaborativa en el trabajo en tu organización. Ya, está Wikipedia, que me parece que es un ejemplo que nos saltamos, pero es fundamental, porque es cierto, las personas eh, con sus conocimientos pueden aportar y enriquecer eh, como eh, los temas que ahí se abordan, ¿cierto? Exactamente. Está, y en ese sentido, como por ejemplo, LinkedIn entra como plataforma colaborativa pensando que se comparte información, cumplirán los criterios o el requisito? Lo que pasa es que efectivamente uno comparte información y puede, en un debate, puede ir construyendo. Pero es mucho más fuerte dentro de... Nos crítica, genera un producto. El, el concepto de red social. Claro, nos genera un producto colaborativo, que es lo que hace Wikipedia. Exactamente. Que es lo que hace un archivo compartido de Drive. Claro. Claro, ya, ahora, ya, perfecto, perfecto, ya. Entonces, Drive, como decías, Dropbox... Eh, claro, Dropbox te permite colaborar y trabajar en tu equipo con la Oriente. Después, de plataforma... ¿Ah? ¿están desuso? ¿Dropbox? ¿Eh? No, pero no. Ah, ah. Lo que pasa es que ahí eh, las otras plataformas de OneDrive, de Microsoft, nos fuimos controlados, pero no importa, cortito. <risa> eh, la, las plataformas de. de de G Suite, de Google, claro, tienen ahí sus tremendos sistemas de correo electrónico o Word y Excel, y hacen que, sí, ya. Sí. que sea más natural ese trabajo con esas plataformas. Pero después, bueno, viéndonos las plataformas ya que te permiten hacer eh, un mejor uso de los recursos. Eh, intercambiar bienes y todo, bueno, está Airbnb en el ámbito del, del alojamiento, que te permite a ti, no sé, un, un, un activo infravalorado, ya, darle un espacio para que otra persona tenga un, un uso Ya, en el auto, bueno, en el transporte... El auto auto! Sí, bueno, en Chile está la plataforma Auto, que es A-W-T-O, que que uno tiene la opción, obviamente, mediante una membresía, a poder eh, contratar o tener uso, derecho a uso, del, de un vehículo en un espacio-tiempo. Y bueno, eso también es algo, también es colaborativo. También. Sí, bueno, ahora me, me dicen por acá, Miguel, que no lo habíamos abordado, pero yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que está tan in la tenemos tan como naturalizado ya en nuestras vías a esta altura, o yo por lo menos viviendo en un país nuevo, güey. <ríe> sí, bueno, también ahí hay, sí, hay, hay un aspecto colaborativo importante porque las personas se avisan, informan eh, de, de las condiciones en las cuales te puedes encontrar en el camino. Sí, pero el que tú tengas como el GPS andando en el teléfono es lo que permite que otros puedan ir viendo el camino. Porque acuérdate que hay lugares que son remotos en que no hay Wayzers y entonces te, te dicen: mejor utilice, Google, eh, utilice el Google Maps. Ah, ya. Yeah. Porque el Waze funciona de acuerdo a cuántos Wazers hay que han trazado el camino. Exactamente. Entonces eh, es súper eh, hiper colaborativa. Sí, pues por esencia, pues, claro. Eh, Exactamente. Bueno, otro, otro ejemplo, bueno, en Chile también otro, eh, es, una es un servicio financiero que se llama Cumplo, que es sumamente interesante porque es un servicio que ofrece financiamiento a empresas pequeñas y medianas. ¿Y a través de qué? De algo que es sumamente esencial para las empresas en ese tamaño, que es flujo caja, ya que es eh, eh, corriente, efectivo. Y las empresas tienen la posibilidad de, si yo tengo una factura, si Pilar eh, Jiménez tiene una factura que le prestó un servicio a la empresa Acme, súper grande, importante, que fabrica cosas para el Corregamino y el Coyote, ¿ya? Y tú le claro, esa factura te la van a pagar en 30, 60 días más, pero tú necesitas el, el, ese efectivo ahora, bueno, tú la entregas a cumplo y yo, Miguel Ángel González, digo, ah, mira, hay una factura. Que es eh, Pilar Garay Vas Pilar Jiménez eh, Y ACME Bueno, le paso Cierto monto Con un porcentaje eh, Si vale 100, bueno, serán 90 a Pilar Jiménez Para que tenga ahora el dinero Y yo espero que me retorne 90 días más ese, A que ACME pague Entonces tam eso también es Financiamiento Del mundo de la finanza Pero es eh, colaborativo. Pero es interesante porque entonces son como los mismos actores que van pagando las facturas, o sea, como los mismos miembros de cumplo, porque eso es como un factoring. Es un modelo factoring, salvo que eh, quien compra el derecho a cobrar esa factura es una persona natural. Claro, claro. Ah, y están entonces todos estos modelos como, también como de crowdfunding, ¿o no? Un, crowdfunding pero que es, eh, la esencia está ahí, o sea, claro. es una especie de crowdfunding, claro, ¿te das cuenta? entonces, eh, y obviamente genera un efecto de que para la empresa pequeña y mediana, eh, la, eh, eh, tiene un mejor, eh, ¿cómo lo explico?, eh, un, un mejor, una, una menor tasa de, de castigo por hacer factory. Claro. Porque el factoring necesita financiarse, todos necesitamos financiarse. Entonces, pero el factoring, que son pocas, qué sé yo, 50 empresas, lo castiga más. Pero sí. una persona natural eh, puede castigarlo menos. Y lo otro que es una alternativa de inversión para personas naturales. Lógico, lógico. Que es un poco como el primer peldaño de la banca ética que está en Chile, que es doble impacto, que tiene como un funcionamiento parecido. O sea, se presentan proyectos de inversión y se financia a través como de personas naturales que deciden cómo invertir sí. en ese proyecto es súper sí. interesante, claro, eso también es una plataforma colaborativa ¿no? claro, eh, yo digo que en, en, en aspectos concretos tiene la esencia de lo colaborativo de que permite el intercambio de bienes, recursos, servicios, etcétera entre personas ¿te das cuenta? y tendrá matices distintos de finanzas, de, de, de trabajo, de conocimiento, pero nos ayuda a, a movernos a nuestro centro de, de, de sociedad, de, de grupo. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Y que, que la tecnología utiliza todo esto para acercar personas que no tienen por qué conocerse y eliminar la, la variable que es el, eh, eh, la asimetría de información o ausencia de información. Porque no, no se conocen, pero este sistema, esta plataforma, te da la posibilidad de que a través de que tu, de que alguien valoró tu servicio previamente puedas tener una buena categorización, o tu historial, y ahí... Sí, creo que el blockchain también entra como en plataforma colaborativa. Eh, tenemos unas preguntas, Miguel. Ah, estupendo. Para ti, porque ya es hora de empezar con, la, con las preguntas. ya. Y, ah, bien. Primera pregunta para ti, ¿las plataformas colaborativas incentivan la inversión y desarrollo como de fuentes de trabajo? Que yo creo que se refiere como a los trabajadores, o sea, ¿podría ser generadora de trabajo? A ver, voy a leerla de nuevo. ¿Las plataformas colaborativas incentivan la inversión y el desarrollo de fuentes de trabajo? Esa es la primera sí. pregunta. Mira. En, sin lugar a dudas genera oportunidades laborales ¿ya? Eh, genera espacios para que personas que, que están desempleadas eh, se puedan emplear en forma independiente ¿ya? o que ven que esta nueva alternativa es una mejor opción eh, para tener un un, un nivel de vida a través de, de, de esa actividad. También tiene sus desventajas porque eh, muchas veces todos esos roles tú eres como, no, no estás contratado por, ¿ya? Entonces también hay un, un efecto que hay que regular, que son las condiciones laborales en las cuales se desempeñan las personas. Pero sin lugar a duda genera una capacidad de innovación e innovación Inversión, eh, para que existan más oportunidades de desarrollo laboral. Y claro, y de distinto tipo de desarrollo laboral, que es como que abre un espacio que a lo mejor antes no estaba como, que como no existía, entonces es un espacio para algunos que estaban fuera del, quizás del mercado del trabajo, pero estas condiciones eh, podrían como serles adecuadas, ¿no? Eh, exacto, en Chile ha ocurrido, eh, me ha tocado verlo, eh, que por producto de la crisis humanitaria en Venezuela, hay, hemos recibido y han llegado muchos venezolanos. Y claro, necesitan hacer, para poder conseguir un trabajo formal en Chile, tienen que tener residencia definitiva. Claro. Eh, y hay un círculo ahí que es difícil, pero tienen que ir. Y muchos han desempeñado en UV y o Rappi, qué sé yo. Y, y tienen una posibilidad de poder. Eh, mantener un nivel de vida eh, digno y adecuado trabajando sí Entonces, tengo... ah. si no hubiese estado Uber, Rappi, etc ¿cómo, hubieran, cómo, ¿cómo estarían viviendo? claro hay más, a ver eh, la, una pregunta es a tu, a tu modo de ver Miguel ¿cuál es la proyección para las plataformas colaborativas en los próximos años? mi reflexión es que el, nos van a seguir sorprendiendo Vamos a seguir encontrando formas sorprendentes, increíbles, fantásticas, que va a aparecer algo que nos va a sorprender. ¡Wow! O sea, ¿Cómo nos ocurrió a mí antes esa cuestión? Por <risa> otro lado, que eh, eh, la, la red, las leyes en los países van varias cuadras o oh, kilómetros atrás. Claro, y ahí claro. hay un tema importante porque quieren acelerar el ritmo. De los países su, en las leyes eh, bueno, todo el ámbito de gobierno para generar un espacio para que se desarrollen estas plataformas en un entorno adecuado que, que sea protegido que sea sano eso es súper eh, eso súper es decidor y como lo, lo voy a tratar como de hacer la, la pregunta porque una de las preguntas era como ¿cuáles son los retos? y quizá, o los desafíos, entonces quizá eh, esto que acabas de decir es uno de los grandes desafíos, ¿no? Exactamente. Eh, solo, eh, eh, siempre va a avanzar la innovación y el emprendimiento y la creatividad va a avanzar mucho más rápido que, que la regulación, ¿ya? Y el desafío es poder estar a todos de esos. Sí, ir avanzando hacia allá tengo más preguntas estábamos hablando de Airbnb que es como típico ejemplo como para el sector turismo y justamente acá hay una pregunta, dice ¿el turismo se ha beneficiado de las plataformas colaborativas? y también a tu, a tu modo de ver en tu opinión Miguel, ¿qué otros sectores se han dinamizado eh, El transporte? Eh, eh, que efectivamente se ha sido una oportunidad ya, el Airbnb, ¿ya? es un espacio que el turismo lo puede aprovechar, eh, y ahí en vez de luchar contra ese servicio, lo mejor es aliarse, ofrecer servicios que, estén, que sean experiencias, ya, complementarios. Y a, veces por... no, a veces no sabemos mucho como de lo que pasa en otros lugares que no sean occidente, pero me parece que entra dentro de la categoría de plataformas colaborativas como la telemedicina. Eh, y entonces como esos servicios que se dan en lugares como más remotos donde no hay tantas especializaciones. Bueno, ni, ni siquiera digo como fuera de occidente, pero ¿para qué vamos a ir tan lejos? O sea, podemos ver en algunos lugares como más eh, rurales o inaccesibles, por ejemplo en Chile, que se han construido ciertas plataformas donde eh, se puede ejercer la telemedicina y un doctor que está en cualquier lugar puede atender a alguien que está en otro lugar remoto y que no podría tener la posibilidad, ¿cierto?, como de ser atendido de otra manera, de manera oportuna, además, ¿sí? Entonces, como que, de repente, eh, ¿qué otros sectores que no sean el turismo pueden dinamizarse o se han dinamizado eh, puede ser que como el sector o la industria de la información, como de los contenidos, también pueden haberse dinamizado con este tipo de plataformas, pensando que ahora eh, lo que quisiéramos saber podemos buscarlo inevitablemente como la primera, la primera entrada de Google, en Wikipedia. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, Por ejemplo, todo el mundo, aparte no es conocimiento, pero bueno, hay una aplicación que se llama Udemy, bueno, doméstica, no sé si lo ubicas, que también uh, diseñadores, artistas, eh, que son expertos en lo que hacen. Ah, que dan de, cursos. De, de grabar una clase, varias sesiones, y bueno, después, que yo acá en Chile, una persona en, en España graba sus clases de, qué sé yo, acuarela, y yo puedo aprender eh, a través de esta plataforma. Claro, la, Entonces, claro de, la, de la educación puede ser o de la capacitación de Polibre. Claro. Ahí, claro, es parte de la economía colaborativa, donde dos personas nos aportamos, nos conectamos para cubrir la necesidad eh, y ofrecer el servicio a otro. Ya, vamos a hacer una última pregunta, porque no, no, no hay más tiempo. <ríe> Déjame ver cuál. Eh. Bueno, esta es una, a ver, eh, la pregunta es la siguiente, Miguel. Dice, ¿qué opinan de las aplicaciones que permiten a los usuarios notificar que tienen COVID o que estuvieron en contacto con un caso COVID? La pregunta es, ¿serían plataformas colaborativas? Sí. Buena pregunta, porque es algo que nos, que que, que nos ataña a todos y un poco... Hay un elemento importante ahí de responsabilidad, pero también hay un otro componente significativo que es la privacidad de la información. Sí, estamos a dos minutos, Miguel. <risa> eh, creo, que, creo que por su esencia no, no sería una plataforma colaborativa, dado que no estaría... Permitiendo que dos personas cubran una necesidad o construyan un conocimiento en conjunto. ¿Ya? Ah, eh, yo no, creo que sí. Ah. Yo creo que sí cumple ese requisito. Sí. Sí. Está bien. Está bien, está bien. Pero. Eh, bueno, todo es relativo, desde el punto de vista que lo veas, pero. Pero soy el experto, así que. Así que, no, pero súper interesante. Yo creo que hay muchas cosas que repasar y eh, hay externalidades positivas, negativas. Eh, Las la regulaciones en los países siempre van a ir un poco más atrás. La innovación y el emprendimiento va mucho más rápido. ¿ya? Las necesidades de desarrollo del ser humano ha quedado y evidenciado. ¿ya? Y son espacios de... de de aporte en común, donde se crea más valor. Exacto. Oye, Miguel, yo te quiero agradecer, porque ya tenemos que ir cerrando, lo siento, yo seguiría conversando toda la tarde, entonces, eh, gracias, Miguel, eh, gracias a todas las personas que han participado, que han hecho sus preguntas, que han estado súper interesantes, eh, y los invitamos eh, desde Lepre a seguir nuestras redes sociales, porque siempre son súper activas, son súper entretenidas, eh, que es eh, epri underline ufm en Instagram. Eh, y, y bueno, eso, gracias, Miguel. Un gusto haberte tenido acá. No, muchas gracias por la invitación. Y siempre estoy disponible. Para muchas conversar. gracias para seguir conversando. Antigua es un amazing special place, An absolutely beautiful location. We're outside in nature.